amigos de enfocado tv soy robert gonzález como siempre desde santo domingo en esta ocasión en la capital de la república dominicana en la capital primada de américa de inmediato nosotros vamos a hacer contacto con el presidente de la comisión de desarrollo provincial el doctor ángel de la cruz no solamente para conocer los detalles de este 25 aniversario llevado a cabo una importante celebración misa en esta catedral primada de américa pero también conocer los detalles la cantidad de proyectos que desarrollan en toda la geografía nacional los temas que han tenido que ver con el apoyo al deporte, pero también el aporte al tema de la seguridad ciudadana. Eso y otros temas lo vamos a conocer de inmediato en una interesante entrevista con el presidente de la Comisión de Desarrollo Provincial, Ángel de la Cruz. Pasamos de inmediato a la entrevista. Vamos muy bien, gracias a Dios. Tenemos 197 proyectos en todo el territorio nacional. Es una tarea ardua puesto que da el seguimiento a 197 proyectos iniciativas, es una labor de seguimiento día a día, pero es el ejemplo que tenemos los funcionarios de este gobierno, un presidente que no descansa y por lo tanto lo que queremos emular su ejemplo cada día nos eh, satisface poder participar de su gobierno y practicar lo que ha sido el ejercicio del de presidente al frente del país. Nosotros eh, tenemos proyectos diseminados en todo el territorio nacional de diferentes características. Estamos construyendo una cantidad enorme de centros comunales, de canchas, de estadios de béisbol, de techados. Estamos a punto de pagar deudas, grandes deudas históricas que había en el, en, en el movimiento deportivo, como es el caso del techado de Santo Domingo Norte, mejor conocido, ...como el centro de Villamella... ...que alberga un club histórico, el Cron... Eh, ...vamos a pagar una deuda histórica... ...licitando el techado del Club Renacer... ...que dio origen al movimiento deportivo... Eh, ...organizado en la franja norte de la, del Distrito Nacional... ...estamos a punto de inaugurar el techado... ...del Rafael Leonidas Solano... ...que también es una estructura... ...que está en el centro de la, eh, del sector de Guachupita eh, estamos construyendo un techado en el Isabelita, estamos construyendo estadios de béisbol en puntos como en Mena de, de Bauruco, eh, que será sin duda la instalación de recreación y deportiva. Me atrevo a decir que la instalación más importante que tendrá el Distrito Municipal de Mena, estamos construyendo una cantidad enorme, vamos a recuperar la Isabel histórica en Puerto Plata, Vamos a iniciar en los próximos días la licitación de la recuperación del Centro Histórico de Santiago, todo el centro histórico, lo que es el, la Casa de la Cultura, eh, las oficinas de Patrimonio Monumental y eh, Casa de Arte en Santiago, que los que eh, somos del campo sabemos que son edificaciones emblemáticas de la ciudad corazón, al igual vamos a recuperar ...la calle, la, las dos principales arterias viales del de centro histórico de Santiago... ...estamos inmersos en una recuperación del casco urbano de San Francisco de Macorís... ...haciendo una extraordinaria reingeniería de ese casco urbano... ...estamos allí construyendo diferentes oficinas públicas... ...una estación central de los bomberos en San Francisco de Macorís... ...que funcionaban en un galpón... A final de cuentas estamos construyendo obras en, en Elías Piñas, en Pedernales, eh, en El Mulito, en Mencía, del mismo modo en, en Dajabón, eh, en Descubierta, en toda la provincia de Independencia, estamos trabajando la terracería de nueve kilómetros de carretera que van desde Postres Río a Guayabal, que durante más de 30 años eso había sido demandado, eh, estamos Cambiando el, la metodología hemos hecho una reingeniería total de esta oficina que normalmente operaba solo en la sede y que desde la llegada del presidente Luis Abinader esta oficina está conectada de manera diaria a los territorios pues operamos con los alcaldes, con los regidores, con los diputados, con los senadores, con todas las fuerzas vivas de los territorios. La Junta de Vecinos, los sindicatos, las iglesias, los estudiantes. Esto es una tarea diaria de mucho trabajo, pero lo estamos haciendo con mucho amor, con mucha dedicación, con mucha transparencia y sobre todo inspirado en el ejemplo que cada día nos imparte el presidente de la República, sin perder la humildad y teniendo claro que lo que somos es servidores públicos al servicio de la gente. Es bueno tomar en cuenta el tema de la seguridad ciudadana, la colaboración de ustedes en cuanto a la construcción de nuevos destacamentos y demás. ¿Cómo han avanzado? Estamos construyendo 98 destacamentos en todo el territorio nacional, en diferentes puntos. Bueno, a propósito, estamos iniciando la construcción de uno en Mencía, que era una especie de punto que débil completamente en el manejo de la seguridad, en lo que tiene que ver con la franja fronteriza, estamos construyendo en Santiago de la Cruz, por ejemplo, que es el punto de Dajabón donde converge el cruce de la carretera principal, la carretera que viene desde el Cibao y la que asciende hacia la sierra, hacia Capotillo. Ahí en Santiago de la Cruz estamos construyendo uno, igual que en Capotillo, arriba, ...estamos construyendo un destacamento policial, lo mismo en Duvergé... ...que la Policía Nacional funcionaba allí en una estructura a punto de colapsar... ...ya estamos en construcción de un destacamento en el mismo corazón de Duvergé... ...estamos construyendo destacamento eh, en Bauruco, en Ubilla... ...estamos construyendo un destacamento en Guayabal... ...que era una, eh, un punto crítico del tema de la seguridad... ...pero estamos construyendo destacamentos en Santiago... Eh, en más de 8 puntos, en San Francisco de Macorís en más de 9 puntos, en la línea noroeste que era eh, vergonzoso ver los destacamentos que estaban en esa franja del de inicio de la línea fronteriza, eh, en el Distrito Nacional eh, estamos construyendo destacamentos tan emblemáticos como el de Punta Torrecilla que estaba ahí a menos de de 12 minutos del Palacio Presidencial y estaba construido en hojalata, pero literalmente en latas abiertas y majadas con, un, con una mandarria y estamos construyendo ahí un destacamento acorde a lo que indican los tiempos. Estamos trabajando de manera estrecha con la Dirección General de Control de Droga, con la Policía Nacional, con el, la, la estructura que dirige los, eh, la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas, con el ministro de las Fuerzas Armadas, con el director de, de la DGCEP, al quien le estamos construyendo algunas estructuras, al igual que a la DNCD. Estamos colaborando de manera eh, cercana con fortalecer la seguridad ciudadana. Muchas gracias. Señores, escucharon ustedes todos los detalles de los trabajos y proyectos que desarrolla la Comisión de Desarrollo Provincial en toda la geografía nacional, importantes proyectos no solamente desde canchas deportivas, montículos y demás, sino también los diferentes destacamentos y el trabajo que se hace desde esta importante Comisión de Desarrollo Provincial de mano de su presidente Ángel de la Cruz, en la colaboración y el apoyo de las juntas de vecinos y las comunidades que ha sido un pilar importante para llevar a cabo esta importante tarea. Yo, Robert González, como siempre me despido de usted en este su espacio Enfocado TV. Seguimos en contacto. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, Enfocado TV, y todas nuestras redes sociales, Enfocado TV, para que reciba cada día este importante contenido. Así que nos vemos ustedes y yo en la próxima.